Están. Espero que estén súper bien el día de hoy. Que estén teniendo un muy bonito día. Miren quién regresó de sus vacaciones. Ven, súbete. Andaba de vacaciones Mili, pero ya anda por aquí. Y como ustedes saben. Siempre le gusta estar aquí mientras grabo, yo no sé si me está cuidando de Choco, yo no sé, pero siempre anda aquí. Entonces, si escuchan sonidos de perrito, pues es mi Y bueno, el día de hoy les quería platicar una experiencia personal. Hace mucho que no les contaba una experiencia que me hubiera pasado a mí. Y pues bueno, si ustedes son pioneros de este canal, sabrán que así empezó mi canal, contándoles experiencias propias. Y esto es algo que nunca me había pasado, por ahí se los platiqué rapidito en un live que hice en Instagram. Que si no me siguen me pueden seguir por allá estoy haciendo lives ya más seguido, en estos últimos días he hecho dos. Y como les dije, ya quiero volver a mi ritmo, estar mucho más activa en redes... Y pues eh, me gusta mucho platicar con ustedes Así que eh, en Instagram hago en vivos así como Pues más seguido, ¿ok? Entonces aquí van a estar apareciendo mis redes Por si me quieren seguir por allá También tengo Twitter, Instagram, Facebook y TikTok También planeo hacer lives por aquí por YouTube Hace mucho que no hago uno Así que pues puede ser Pero se me hace como más rápido, más sencillo por Instagram Así que bueno, por ahí se los dejo y um, bueno, recuerden suscribirse antes de que se vayan para que Mili esté contenta, Choc esté contento y yo esté contenta porque vamos a llegar al milloncito aquí. Y ¿qué otra cosa decía decir? Sí. Entonces, como les decía, el día de hoy les voy a estar platicando mi primera experiencia con la parálisis del sueño. Nunca en mis casi 31 años me había pasado esto y me pasó hace unas noches, entonces les quiero platicar cómo estuvo todo el rollo. Para, pues bueno, eh, porque me gusta contarles cuando me pasan cosas raras Y bueno, pues que les parece si sí, comenzamos ya de una vez con este video Este, para pues contarles y darles como mi punto de vista con todo este rollo Así que, María José, vamos adelante con este video Y bueno fantasmitas, entonces todo fue así Como les digo, nunca me había pasado a mí Obviamente he leído un montón de historias aterradoras de gente que ve y escucha Y yo decía así como de que, ay, pues no sé, nunca me había pasado, no sé en qué estaba o en qué esté, que te dé o no, porque hay personas que les da muy, muy, pues muy seguidos, o sea, hay personas que no les da tanto, pero sí les ha dado uno que otro, o como a mí, que nunca me había pasado. Pero yo, o sea, tenía ya en mente como que eso puede pasar, no es como que lo piense siempre, pero pues como he leído muchas experiencias con eso, pues como que pues, ya eres consciente, ¿no? De que pues puede que pase y cuando te pase pues poderlo identificar. Pero bueno, recuerdo perfectamente que esa noche no podía dormir porque hacía un calor infernal. Mi pobre ventilador estaba en velocidad 3 haciendo lo mejor que podía para quitarme el calor. Pero pues no, o sea, no podía dormir. Ya saben, me daba mil vueltas para todos lados porque de plano no podía dormir. Era algo horrible. Entonces, eh, lo que hice fue... A mí me gustó mucho dormir como que de lado. Pero eh, esa vez, les digo, me tenía que acomodar de una u otra forma. Entonces... Recuerdo perfectamente, les digo, pasó hace unos días Vi mi celular por última vez y eran de cuenta que era la 1.25 de la mañana, ¿no? Cuando yo dije, voy a dormir bien poquito porque me tenía que levantar al día siguiente como a las 6 y media Entonces yo siempre me gusta como contar las horas, me quedan 5 horas para dormir, qué horror, no sé qué, bla, bla, bla. Ok, entonces yo estaba así, 1.25 y me puse boca abajo Es decir que pues tenía la almohada aquí en la cara Y pues ya, entonces estaba pues de espalda, ¿no? Ok, entonces estaba así boca abajo y yo quiero suponer que así fue como me acomodé y que enseguida me empecé como a quedar dormida. Pero sentía como las piernas pesadas, eso fue lo primero, empecé a sentir nada más las piernas pesadas. Muy muy pesadas, hasta el punto en donde me di cuenta que no ni siquiera ya podía mover los brazos. estaba Empecé como a, a, a ponerme toda tensa de los brazos así porque estaba con las manos abajo de la almohada y yo así. Entonces ya empecé como a ponerme así toda tensa, como si me fuera a dar pues un calambre, ¿no? Así, sentía los brazos, pero no los podía mover. Sin embargo, nada más sentía muy, muy pesada las piernas. Pero era estilo, ¿cómo les digo? Como si alguien muy pesado se me hubiera sentado en las piernas. O sea, así era imposible. No como si estuvieran dormidas, ¿no? Era era así, les digo, como si alguien se me hubiera sentado en las piernas y no las podía mover. Entonces empecé a sentir eso y fue así de que, o sea, me acuerdo que... No, bueno, realmente no me acuerdo si tenía los ojos abiertos o cerrados, pero de todos modos no importaba porque pues estaba así boca abajo, o sea, no podía ver nada. Y fue cuando empezó todo el rollo. Empiezo a sentir las piernas así súper súper pesadas, no las podía mover, me empiezo a desesperar. Empiezo a querer mover los brazos, pero pero no podía. Bueno, entonces empiezo a escuchar, como les digo? Como, como ruiditos, ¿no? En el cuarto. En mi cuarto... No tiene piso de madera como así, es piso pues, normal. Entonces, pues no se escucha mucho si, por ejemplo, alguien viene, viene descalzo o, o en... Pues sí, ni siquiera en zapatos, o sea, no se escucha mucho como aquí. Pero empecé a escuchar así como, como ruiditos, como cerca de mí, ¿no? Porque tengo como una mesita al lado. Entonces empecé a, hacer, a empezar a escuchar ruiditos. Y como les digo, tenía el ventilador a 3, entonces, pues obviamente esos ruiditos se tendrían que ahogar, ¿no? Como en teoría. Entonces empecé a escuchar... ¡Ay! Bueno, no veía nada, o sea, posiblemente si hubiera estado boca arriba con los ojos abiertos, hubiera visto algo, porque muchas personas ven visiones de que alguien entra a su cuarto, de que la sombra, de que el monstruo, lo que sea. Yo no veía nada, pero empecé a escuchar que alguien me hablaba aquí. Se los juro que hasta casi podía sentir el aliento de la persona bueno, de lo que sea que me estuviera hablando aquí en el oído. No la entendía lo que me estaba diciendo, en, en, era como por. Así ya saben, así como que de tan bajito que me están hablando que no escucho nada O estaban hablando en otro idioma que no conozco ¿verdad? Pero sí, lo escuchaba aquí así Y de repente escuchaba, o sea, bien curioso, el número 25 Así, háganme cuenta que era como 25, 25. Y luego de escucharlo acá, háganme cuenta como si se hubiera pasado al otro lado de la cama Y ahora me estuviera hablando del otro oído, o sea mi cama es una cama king size, entonces yo siempre me duermo en la orilla, no tengo idea por qué. Eh, me estaba dormida en la orilla, entonces como si, a otra, si esa cosa se hubiera pasado del otro lado y ahora no estuviera hablando de este oído, pero les digo, era aquí. O sea, no crean que, bueno, por aquí cerquita, no, era aquí. Aquí lo escuchaba, era una voz de una mujer y otra vez, blablabla, 25, blablabla, 25. O sea, era el número 25. Hoy, hoy es día 24, o sea, no sé qué tenga que ver el 25, eh, estoy todavía en la expectativa de que, ok, o sea, si me estuvieran diciendo tanto el día 25 ¿Será que algo raro va a pasar el 25? ¿Algo bueno va a pasar el 25? ¿Algo malo va a pasar el 25? No tengo idea, pero les digo, era muy, muy seguido el número 25 Era lo único que entendía el número 25, 25 Y me lo repitieron varias veces No me asusté, así como tal, no me dio miedo Porque cuando les estaba contando en Instagram Muchas personas me pusieron de que no manches, yo hubiera estado llorando Yo estaría que me quiero parar a prender la luz, salir corriendo lo que sea no me, no me dio miedo porque supuse, o sea, desde un inicio cuando empecé a sentir las piernas así, que algo así iba a pasar, o sea, sabía que esto me iba a pasar por lo que había leído. Entonces, ya teniendo eso como claro en la cabeza, recuerden que este fenómeno de parálisis del sueño es que tu mente, tu, pues si tu mente está despierta pero tu cuerpo está dormido, o sea, estás en un, en un lapso raro donde todavía tu mente no entra en modo sueño, pero tu cuerpo ya está como dormido, desactivado, eh, entonces por eso no me podía mover, y pues como estaba despierta en teoría, pues estaba consciente de que eso estaba pasando, y que posiblemente esa voz pues era nada más producto de, pues, de mi cabeza, verdad de la parálisis, entonces después de escucharla, yo se los juro, Pensé que había pasado como una hora y media, era una desesperación, lo que me empezó a dar miedo fue la desesperación de no poderme mover, o sea, eso fue de que ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No, no sé, o sea, según yo les digo estuve como una hora y media, o sea, casi dos ahí tratando de moverme, cuando de repente todavía podía seguir escuchando las voces, pero tuve... Como fuerza para, ya saben, como pararme, porque yo lo que quería era pararme, o sea, quería pararme, no tanto como voltear, a ver que no, quería pararme, porque lo, lo que les digo que sentía las piernas súper, súper pesadas, entonces ya cuando pude así como pararme, me paré así como de brinco de mi cama y así volteé así de que a ver, o sea, no, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie este, el ventilador bien la ventana cerrada o sea todo estaba igualito a como yo lo había dejado cuando pues me volteé no o sea ya estar boca abajo en la cama y, y pues sí les digo no, no había nada cambiado entonces ya digo así como uf, uf, ya saben no como que empiezo a respirar profundo para porque ya tenía el corazón súper acelerado entonces ya a ver ya tranquilízate agarro mi celular y adivinen qué hora era eran las 1.35, o sea, no había pasado nada de tiempo Yo estoy suponiendo que todo el tiempo que yo sentí que fue una hora y media A lo mejor pu pudieron haber pasado 5 minutos, 2 minutos No sé, pero como no estaba consciente como del tiempo, de lo que estaba pasando Les digo, para mí duró un montón Y eso fue lo que, lo que me asustó, ¿ok? O sea, como, como el no poderme parar, la desesperación No tanto que estuviera escuchando voces, porque pues en mi casa... Aquí sí, en esta casa cuando dormí aquí, pues sí, de repente sí escuchábamos voces y hasta gritos, golpes y demás. Pero acá no, ya no volví a escuchar. Obviamente, en toda esa noche no pude volver a dormir. No por el miedo de, de lo que había escuchado, sino por miedo a que me volviera a pasar. Porque la verdad es que es una sensación fea. O sea, sí, eh, no se les recomiendo. Este, Hay personas que usan la parálisis del sueño. Para hacer los viajes astrales, ¿ok? Es como uno de los pasos, ¿no? O sea, ya que están en ese lapso, eh, ya pueden pasar a otro, yo no sé cómo hacer eso, no sé si me gustaría hacer eso, porque ya ven que dicen que luego que haces un viaje astral y no puedes regresar o que te cuesta mucho regresar, yo tenía una amiga que hacía viajes astrales sin querer, eh, y sí decía que veía gente en su casa Que toda su casa estaba bien Que ella estaba con su ropa vestida de, de su pijama Que se paraba de su cama Se veía ahí dormida Y ella podía andar caminando eh, por toda su casa Pero que una vez vio la puerta de su casa abierta Y se salió Y que, o sea, como que se perdió Y le costó mucho trabajo regresar Y hasta que regresó eh, a donde estaba ella acostada, su cuarto todo, fue que ella pudo despertar ella se quería despertar pero no podía hasta que regresó a su cuerpo, entonces por ese tipo de cosas es por lo que a mí me daría miedo hacer un viaje astral porque no sabría cómo controlarlo pero les digo, sí fue una experiencia fea, hay personas que escuchan, ven, les digo que, se, que abren puertas, que, que se mete a alguien a su cuarto este que le están hablando, lo están viendo que están encima de ellos también, entonces si sí estuvo feo, este, les digo no me dio miedo porque estaba consciente de lo que estaba pasando Pero no pude dormir por miedo a que me volviera a pasar Ya después este ya no me ha vuelto a pasar, espero que no me vuelva a pasar Porque pues no, o sea no, no estuvo cool, no estuvo nada padre Pero pues bueno, básicamente eso fue lo que, lo que me ocurrió Me gustaría que me dijeran en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo parecido Si han visto algo feo eh, porque, o sea, definitivamente sí hay muchas experiencias muy raras donde la gente de verdad duda De verdad duda en que lo que escucharon y vieron sí pasó de verdad Hay personas que no creen que esto sea una parálisis Sino que en realidad, pues sí se te sube el muerto, como le dicen, se me subió el muerto Porque pues así así te sientes, como con alguien encima Y encima estás viendo a alguien, pues es obvio que dicen, no, pues se me subió un muerto, ¿Verdad? Eh, pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de esto, si les ha pasado igual que yo de nada más escuchar o de ver o cosas así, para pues sí como para leerlos y les estoy dando corazón, en el video pasado a casi todo les di corazón y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, que me compartan su experiencia y pues bueno, este me despido por hoy. Recuerden que los quiero mucho, nos vemos al siguiente, recuerden checar videos anteriores. Eh, he subido tres esta semana, así que ahí los pueden encontrar. Les mando mil besos y nos vemos al siguiente.